Estimados amigos, estimadas amigas, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse una vez más al blog de rafo el canal en YouTube con el contenido más random que podrías imaginar encontrar. Bueno, no tan random, porque aquí no hablamos ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Pero bueno, ¿a qué...? Hemos venido el día de hoy a contarte acerca de los discos de vinilo. De un tiempo a esta parte, tuve las ganas de querer empezar a coleccionar música a través de estos formatos. He empezado a armar mi pequeña colección de discos y bueno, si tú eres uno de ellos o una de ellas, presta atención a estas recomendaciones. Si estás pensando en coleccionar discos de vinilo presta atención al siguiente significado de los códigos que describen el estado de cada uno de ellos. Punto número 1 la letra S. La letra S que significa sellado hace referencia a que no solamente el disco de vinilo sino también el estuche se mantienen en su empaque original. Punto número 2 la letra M. O mint. ¿Qué quiere decir? De que el empaque, es decir, la caja o el estuche y el disco de vinilo se encuentran en perfecto estado, están nuevos, pero han sido ya abiertos de su empaque original. Punto número 3. NM o Near Mint. ¿Qué quiere decir esto? De que el estuche está casi casi perfecto, pero solo que tiene algunos signos de haber sido utilizado. En el caso de los discos, el LP o el vinilo está prácticamente perfecto. Está claro que no tiene ningún defecto en lo que a calidad sonora refiere. Punto número 4. EX o Excelente. En este caso, el estuche podría presentar algunas grietas o algunas pequeñas rayaduras. En el caso del LP, posiblemente muestre algunas manchas, posiblemente de huellas dactilares o algunas huellas superficiales, pero estas no afectan en absoluto la calidad sonora de tu disco de vinil. Punto número 5. VG o Very Good. En este caso, el estuche presenta algunas rayas, algunos pliegues, pero muy discretos en realidad. En el caso del LP presenta algunas marcas luminosas, pero una vez más, la calidad sonora no ha sido perjudicada, no se ha visto afectada. Punto número 6, VG+ o Very Good+, o Plus si quieres llamarlo. En este caso, el estuche presenta esquinas dobladas, desgastes en los bordes, quizás las etiquetas del precio, entre otros. En el caso del LP estos muestran algunas rayas sin afectar la calidad sonora. Es muy importante contarte de que en la mayoría de casos los discos de segunda mano tienen esta categoría. Número 7, BG, Very Good. En este caso el estuche presenta marcas circulares como huella del disco que ha estado guardado dentro durante mucho tiempo. Posiblemente las esquinas estén rotitas o estén despegadas. En el caso del LP, aquí se muestran manchas, se muestran rayas y sí, sí afectan la calidad sonora. Veje menos o Very Good menos. En este caso, el estuche no solamente está agrietado, sino que también está abierto muestra muchos signos de desgaste además de la clásica huella circular que han dejado con el pasar del tiempo los discos que estaban guardados dentro podríamos decir que se notan gastados en el caso del LP también se evidencia el desgaste y lo más probable es que se escuchen algunos crujidos al momento de ser reproducidos el siguiente es la letra G también le llaman good aunque en lo particular Digamos que yo no estoy del todo convencido de que qué tan good sea, ¿ok? No, no, no no estoy del todo convencido, pero bueno, esa es la nomenclatura y vamos a respetarla. En el caso de good, ¿qué es lo que sucede con el, con el estuche? Por lo general está escrito, ¿no? A veces tenemos la costumbre de ponerle nombre a la, a, la, a la caja de nuestros vinilos, ¿no? Definitivamente hay un desgaste muy notorio, ¿no? Podríamos tilarlo así como un disco viejo, por así decirlo. Eh, por otro lado, en el, en el caso del, del, del LP como tal, sí se escucha un sonido bastante deteriorado. Y es por esa razón de que yo no le encuentro mucho sentido a decirle good, ¿no? A decirle bueno. Pero en fin, son gustos y colores. Y por último, tenemos la condición B de bad, obviamente, ¿No? En este caso, el estuche está agrietado, posiblemente roto, con claras evidencias de ya un largo uso de tiempo. En el caso del, del LP, inaudible, no, rayado, con muchos saltos. Definitivamente nadie adquiriría un producto en estas condiciones. Y bien, este sería el primer episodio de una lista larga de contenidos. Déjame en la caja de comentarios qué otras cosas te gustaría saber o conocer. Muchas gracias y nos vemos. Chao.